30 de la tarde, en presencia de nuestras autoridades, la perla lo tiene todo. También el número 6439, para hoy, sábado 13 de mayo del 2023. Y el número ganador para Culona Díaz: 4-0-0-0